¡Manía, Maya, cura, ¡Manía, Maya, cura, bandana! ¡Ana, ¡Ana, vaya! ¡Ana, vaya! ¡Ana, vaya! ¡Ana, vaya! ¡Ana, vaya! ¡Ana, vaya! ¡Ana, vaya! ¡Ana, ¡Ay, de! Por Por a